que tenemos Venimos atrás de un problema de hace tiempo de que eh, desaprensivos de ahí atrás vienen y se, se meten a alta hora de la noche y deprenden puertas de bóveda, de bóveda privada. Entonces eso le está causando un problema a nosotros de, de intranquilidad con los dueños de la, de la bóveda porque vienen y se nos quejan a nosotros. Nosotros vamos y ponemos toda la denuncia de, en, en el cuartel. Yo dicen que tenemos que ir a poner una querella, pero si uno no conoce los nombres, ¿cómo uno puede poner un, una querella específicamente contra una persona? ¿Y qué se le pide a las autoridades? ¿eh? Que, que nos ayuden a vigilar, que nos ayuden con la vigilancia eh, más estrecha de aquí siempre, del cementerio, porque a ver si podemos dar con lo causados, con los causado, lo culpables de este asunto. Y no hay, una no hay un patrullaje aquí, fijo, de la policía. No, no, no. Vienen de vez en cuando dan una vuelta y mayormente ellos vienen cuando nosotros llamamos. ¿Y no han tenido una reunión con el ayuntamiento para una cámara, la instalación de cámara y eso? Eh, no les sé decir que ha hecho el encargado de Fausto Abreu en torno a ese sentido. Los nichos del nuevo Campo Santo de la ciudad del Jaya son profanados por los denominados piperos con la finalidad de vender los hierros en diversas metaleras de esta localidad esto ante la mirada indiferente de las autoridades ntn arismendi antigua